Bueno, vamos a adelantar porque estamos cansados, como les venía diciendo. Miren, básicamente lo que vamos a hablar ahorita, lo he hecho una vez más, vamos a tener una, unos, unos pequeños slides, vamos a hablar de un, de un documento que es el RFC 5549. No, no hay que temer, es básicamente, aquí como que sí, está agarrando, me dice algo, tengo que recompartir nuevamente. Okay. Vamos a hacer una mezcla de lo que es BGP y el data center. Pero esto es uno, me va a permitir decir que es uno de los mejores temas. Creo que es hasta, no, no los mejores temas en el sentido interesante, ¿no? Todo, todo, ha, sido, todo ha sido sumamente útil. Este, pero lo que, de hecho, yo en su momento armé un video al respecto de, de este RFC. Eh, incluso dice, no es magia, no, es, no, no hay nada, y eso, porque en realidad parece mágico, no lo que vamos a mostrar ahorita. Lo que permite este documento, lo vamos a ver más adelante, y una vez más va a estar acompañado con una parte teórica, que son los slides, y después vamos a hacer un demo, vamos a conectar varios enrutadores, vamos a tener un core en IPv6, y vamos a hacer capturas de paquete con Warchart, ¿no? este A mí me gusta hacer eso, porque cuando uno captura y ve quizás lo que está ocurriendo, estoy seguro que deja mucho más que se para aquí una persona a exponer y hablar nada más. ¿okay? Entonces, bueno, hablando de este documento. Lo que permite es que, bueno, un poquito de historia, ¿no? BGP como protocolo permite hacer anuncios de prefijos que no correspondan a el protocolo de nivel de capa 3 con el que se levantó la sesión. ¿Ok? Vamos a recapitular eso, ¿no? ¿Ok? Básicamente aquí, fíjense que pregunta ¿Sabías que podías publicar prefijos IPv6 sobre sesiones BGP, IPv4 y viceversa? ¿Ok? Es algo muy simpático, algo muy chévere. Si yo levanto, hablo con Wesley, mira Wesley, vamos a levantar una sesión BGP. Ah, ¿Cuál es tu prefijo? ¿Ok? Este, mi prefijo es un prefijo IPv6, 2001 de 8 2.2.32. Y levantamos la sesión sobre IPv4. ¿Ok? Muy interesante eso. Obviamente, si uno lo hace, aquí tengo un par de cositas al respecto, no es prolijo, ¿no? Ok, funciona y puede haber uno que otro escenario donde necesitemos hacerlo de esa manera. Pero no es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos por allí. ¿Sabían que se podía hacer esto? Sí se puede. Ok, es horrible, es difícil, no es escalable. Ok, es bastante complicado. Aquí hay unos pequeños ejemplos, ¿ok? Este, aquí hay, esto es un pedacito del ejemplo, porque incluso hasta más largo. Un anuncio de IPv4 sobre sesiones BGP en IPv6, que estamos haciendo aquí, tenemos un router con un sistema autónomo, tiene una sesión BGP en, en, en IPv6, okay, en este caso vendría a ser EBGP, porque son dos sistemas autónomos diferentes, y dentro del, dentro del proceso BGP estamos teniendo un address family, IPv4, cuando no se dice el apellido, aquí básicamente vendría a ser IPv4, Unicast. Ahí estaríamos hablando del AFI y del SAFI. Me interesa que entendamos los conceptos de AFI y de, SAPI, y de SAFI. Quizás algunas personas también que ven, vengan, vengan del mundo de, de programación los han escuchado, que es el Address Family Information, AFI, y el otro se llama SAFI. S-A-F-I, que significa Subsequent Address Family Information. ¿okay? Básicamente, en uno se indica... Qué es lo que vamos a pasar, que es lo que se está anunciando. Eso corresponde al AFI. Y el Subsequent Address Family Information es como un poquito más de información sobre el AFI. Por ejemplo, yo le no puedo decir, es IPv4 Unicast. ¿Okay? Este tipo de cosas me interesa porque esto es lo que logra, apoyándose en esa manipulación de AFI y de SAFI, dentro del proceso y dentro de los anuncios BGP, es que se logra una magia que vamos a ver ahorita. Voy a explicar esto nuevamente. Tengo eh, ejemplo, router BGP2. Eh, declaro, esta es la declaración: declara un vecino que tiene Remote s 1 En este caso es un BGP multi-hop, eso no, no importa, eh, de tres saltos. Y dentro del proceso BGP tengo un address family donde muy interesantemente estamos activando un vecino IPv6. Fíjense qué interesante. Dentro del address family IPv4 tengo un vecino IPv6. No sé si alguno de ustedes lo haya hecho. No es lo normal. Este, de hecho funcionaría. Pero si nosotros llevamos esto a producción, señores, esto no es escalable. Esto es. Y si el día de mañana falla algo, hacer el troubleshooting de esto nos va a ir muy mal. ¿Ok? Y si nosotros hicimos esto en nuestro trabajo actual, nos vamos. Y después viene otra persona y ve esto. Se va a recordar de nosotros. Y no de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, bueno. Y del lado derecho tenemos un poquito a la inversa. Tenemos un anuncio de un prefijo IPv6 sobre una sesión IPv4. Tenemos un router BGP1, este bgp 1 VGP Router ID 111, etc. Tengo un vecino que es IPv4 y dentro del proceso BGP estoy levantando un address Family IPv6 Unicas y activo el vecino IPv4. Es lo mismo para la inversa. No, no me voy a detener aquí. Este, una vez más, esto es lo que no hay que hacer. ¿Okay? Si lo hicieron y le sirven, bien. Si el día de mañana lo pueden arreglar y dejar como de una manera más prolija, es lo correcto. Lo normal hoy en día es, si yo voy a hablar de BGP, entre la CNIC y la compañía de Jordi, de IPV6 Company, excelente nombre, por cierto, de IPV6 Company, si voy a hablar... Anunciar prefijos IPv4, lo normal es que levantemos una sesión en IPv4 y anuncio prefijos IPv4. Le voy a anunciar prefijos IPv6, levantamos una sesión en IPv6 y dentro de esa sesión que está levantada sobre IPv6, le anuncio prefijos IPv6. Aquí falta parte de la configuración y de hecho falta la parte más fea. Falta, por ejemplo, que los anuncios que yo reciba de un vecino los paso por un roadmap, es engorroso. ¿okay? Y bueno. Gracias a eso nació el, a toda esta parte negativa que estoy mencionando, nace el RFC 5549. ¿Ok? Si uno lee el título de, bueno, dice Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information With an IPv6 Next Hub. ¿Ok? Este, este pedacito me interesa. Network Layer Reachability Information NLRI. ¿Ok? Porque lo vamos a ver cuando hagamos las capturas de paquetes Wireshark. Vamos a ver esto. Y fíjense lo que dicen con un next hop IPv6 dentro de un mensaje update de BGP. En BGP existen cuatro tipos de mensajes: notification, open, give alive y update. Dentro de los updates, okay, dentro de las actualizaciones, es donde va el famoso AFI que yo mencioné, el SAFI que yo mencioné, y van una cantidad de atributos obligatorios y entre ellos está el next hop. Okay, me interesa que eso lo tengan en cuenta. Okay, ¿Esto qué significa? No? Bueno, Alejandro, no entiendo nada de lo que me están colocando. Bueno, ¿Y esto qué significa? Significa que puedo anunciar prefijo IPv4 en BGP de manera fácil y sencilla en redes IPv6. El RFC está concentrado en esta necesidad. Okay, si el día de mañana hace otras cosas, puede ser. Pero esta es la necesidad como quien diría que atiende. Okay, de manera muy breve. ¿Cómo funciona? Al momento de la apertura, esto es, todas las sesiones BGP comienzan de esta manera, al menos todas las que son MPBGP, multiprotocol BGP, comienzan de esta manera. Al momento de la apertura de la sesión BGP, se negocia una nueva capacidad BGP llamada Extended Next Hope Encoding. ¿okay? Este, de hecho, los vamos a capturar. ¿Qué significa esto? Yo voy a levantar una sesión BGP contra el señor Jorge Cano. La sesión BGP, cuando va a levantar, de mi lado, yo le voy a decir todas las capacidades que yo soporto al router de Jorge Cano. Y a la inversa, el router de Jorge Cano me va a decir a mí todas las capacidades que él, que él maneje. Okay, las capacidades pueden ser las que acabo de mencionar, multiprotocol BGP, eh, sistemas autónomos de 32 bytes y una cantidad de cosas más. no El, el, el Extended Next Hub Encoding, el, el Add Path. Hay muchas cosas, ¿no? Y después, posteriormente, si por ejemplo el router de él me, me anuncia a mí una funcionalidad que yo no manejo, AdPath, por decir cualquiera, básicamente vamos a hablar la cantidad de capacidades que los dos manejamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con esto: el RFC 5549 introdujo una nueva capacidad llamada Extended Next Open Encoding. ¿Okay? Después del paso uno, Okay, levanto la sesión BGP, el amigo soporta Extended Next Open Coding. Vamos bien. Se descubren los enrutadores involucrados apoyándose en los RA enviados por los routers. Okay, aquí hay algo bien simpático. Un enrutador de IPv6 tradicionalmente va a, estar enviando llamado, va a estar enviando paquetes llamados RA, que estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce, que básicamente se llaman router advertisement. Okay, de hecho, hay un chiste Okay, lo manda todo el tiempo, ¿no? Como, como es el comportamiento de un enrutador. Hay un chiste bastante en el mundo geek que dice que los enrutadores IPv6 son tan orgullosos que se las pasa diciendo en el mundo que existen. ¿Cómo lo hacen? Mandando paquetes RA. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si él es un router, yo soy un router, yo mando paquetes RA, él, me manda, él manda paquetes RA a la red, yo lo escucho y sabemos que existimos. Por eso, estas sesiones BGP, a diferencia de las que tradicionalmente conocemos, se levantan de manera automática. Esto es una maravilla. ¿Ok? Hasta el sol de hoy, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, que la mayoría levantó la mano, cuando crea una sesión BGP, lo hacen completamente manual. Como hago yo, amigo, ¿cuál es tu dirección IP? Ok. ¿Cuál es, la mía es, tal? ¿Cuál es tu sistema autónomo? Es tal. Bien, y empezamos. Ok, levantó la sesión BGP. Todo manual. Esto es automático. ¿Ok? Y por último. Este, claro, esto es, una, esto es muy resumido lo que estamos mencionando, se intercambian las tablas BGP de prefijo IPv4 en redes IPv6 utilizándose los, las direcciones IP link local de IPv6 como atributo en Next Hub. ¿Ok? Eh, anteriormente ya he mencionado, el atributo en Next Hub es un atributo obligatorio que tiene que enviarse en cada update BGP. De todas maneras, lo vamos a capturar y lo vamos a hacer y, y espero yo que quede bastante simpático. Quería mencionar este libro, este eh, se llama BGP en el data center, es un libro muy muy bueno, eh, es de O'Reilly y este documento particularmente, el mismo RFC que vamos a exponer ahorita, entran bastante en el detalle, en el hacen la funcionalidad, hay ejemplos de enrutadores, es sumamente bueno, ¿no? Okay. Bueno, entonces vamos a hacer un demo al respecto. Déjame compartir un segundo. Okay. okay. vamos entonces ahora a hablar de esto. Okay, vamos a hacer un demo. Muy breve, tenemos tres enrutadores, eh, router 1, router 2, router 3. Eh, todos en este caso tienen FRR como suite de protocolo de, de enrutamiento, sin embargo, hay muchos vendors que ya sé que lo tienen implementado. Eh, entonces, bueno, vamos a arrancarlo. En este caso, una vez más, son Ubuntu. Voy a arrancarlos de izquierda a derecha para que me queden... Me quedan medio ordenados en mi computadora. Ok. Eh, cosas importantes. Este core aquí, de este pedacito nada más. Ok. Digamos, la, la interfaz, las dos interfaces que tiene R2, son completamente PB6 only, no, no tiene nada IPv4. Estos enrutadores en el borde, que sería R1 y R3, sí tienen IPv4 y IPv6, tienen IPv4 hacia un PC y tienen IPv6 hacia, obviamente, el router de core, por ponerle un término, y de la misma manera, R3. Entonces, bueno, a ah, no es que vamos a hacerlo tan desde cero. Yo tengo una vez más los scripts armados de cada uno de ellos. Pero bueno, me gustaría explicar todo lo que vamos a hacer. Vamos primero a R1. Aquí tenemos un pequeño script. Vamos a... Espero que se vea bien. Este, tiene dirección IPv6, dirección IPv4. Y levantamos las dos. Las dos. Las dos interfaces. ¿okay? ¿Okay? Esto es router 1. ¿Ok? Este, en router 2, vamos a router 2. Perdón. Okay, sí. ¿En router 2 qué tenemos? Okay, esto Tiene dos interfaces, ambas con eh, IPv6, no hay IPv4. Y levantamos las dos direcciones IP. Las levantamos. Okay, hasta ahí está todo bien. Vamos a hacer lo mismo en router 3. levantando los otros dos también para ganar un poquito de tiempo. Ok. Y en router 3, una vez, es básicamente lo mismo que R1, tiene una interfaz con IPv4. Que se llama NP0S3 y tiene una interfaz con IPv6, que es NP0S8. Vamos a levantarla. Voy a ejecutar el script. Listo. Vamos a revisar solamente este router. Vamos a ver qué tiene el equipo. Router 3. Ok. Vemos que tiene la interfaz NP0S8, que habla IPv6. que se me quedó pegado esto. Y la interfaz np0, que es la que tiene IPv4 hacia el cliente. Okay. Vamos a hacer toda la parte de IP rapidito. Vamos entonces con los PCs. Los PCs realmente son sumamente sencillos. Nada más tienen una dirección IPv4 y un gateway. No tiene más nada. Recuérdense que el Network Manager lo desinstalamos de, de, de, de todas las máquinas. Es lo primero que yo hago cuando, en cualquier equipo. Eh, se las da inteligente y de verdad que trae más problemas que soluciones. Entonces, bueno, aquí tenemos lo, lo que vendría a ser el direccionamiento IP para el segundo PC. Okay, solamente tiene IPv4. Si yo, por ejemplo, ahorita vamos a, a la topología, explicar qué es lo que vamos a hacer. Si yo intento, obviamente, llegar ahorita desde este PC a este equipo, ¿cuáles son las soluciones que tradicionalmente utilizamos? Bueno, como tu core es IPv6 only, bueno, una muy normal pudiese ser MPLS, que va a funcionar. Otra probablemente sea, bueno, vamos a levantar un túnel desde este equipo a este equipo. ¿Ok? Es probablemente una de las primeras, que, una, una de las primeras soluciones que veamos. Bueno, eh, yeah, yo creo que túnel... Y 6BP, algo por el estilo, vendría a ser lo, lo, lo más común que uno pudiese utilizar. Hoy básicamente lo que vamos a hacer es mostrar una tercera alternativa. Y me estoy acordando, y disculpen si me equivoco, que todo esto comenzó con Douglas en una pregunta que hiciste a Nanoc. Douglas Fisher <ríe> es el culpable. Él hizo una pregunta en NanoC hace dos años, habrá sido. Eh, y bueno, se abrió una buena discusión, muy interesante, eh, en, en, en, este, en el marco de esta información que está aquí. Así que bueno, tenemos a, a uno de los protagonistas aquí con nosotros. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a, si yo voy ahorita a router u a pc 1 y le hago obviamente un PIN a la 10.3.3.2, ¿ok? Vamos a tener un Destination Net Unreachable, ¿ok? No hay manera de alcanzar esa red. ¿Quién me está generando ese ICMP con la información de Destination Net Unreachable? Me la está generando la 10.1.1.1. Más nada, hasta llega. Vamos a intentar arreglar este problema con las funcionalidades que acabamos de mencionar. Si yo vengo a Route, vamos a hacer todas las configuraciones. Vamos a comenzar entonces de izquierda a derecha. Vamos a Route y, y las vamos a explicar cada una para que lo sepamos. Estoy en Router 1, ¿ok? Escuaga. Bueno, hoy en día es RR. Vamos a configurarlas. Este es un equipo que no tiene ninguna configuración, ¿ok? No hay configuración dentro de este FRR y vamos a hacerlo desde cero. No hay que preocuparse, no es que vaya a durar tantísimo tiempo. Todo lo vamos a solucionar con BGP, afortunadamente. Router BGP, vamos a crear el sistema autónomo 65001. Como es un equipo que es IPv6 only, necesitamos obligatoriamente indicarle cuál es el router ID del equipo, ¿ok? BGP, router ID. Okay. por si acaso indiscutiblemente se ve como una dirección IPv4 que ocurre en el mensaje open de BGP hay un campo que es el identificador del enrutador ese campo es un campo de 32 bits, la manera más sencilla de representar 32 bits en realidad es una dirección IPv4 entonces cuando veamos los paquetes, cuando los capturemos si nos da chance vamos a ver este mensaje este campo Escrito, por ejemplo, en router 1 como 1111. Entonces, pero bueno, vamos a hablar. No BGP y BGP Requires Policy. Este equipo, que es relativamente moderno, afortunadamente eh, nos solicita que si uno no crea políticas de enrutamiento, él sencillamente no va a anunciar nada, por más de que uno le diga. Hasta hace muy poquitos años, el comportamiento era de lo contrario. BGP, si yo hablaba con el BGP, todo lo que él me anunciaba, yo lo anunciaba al planeta. ¿Okay? Hoy en día, afortunadamente, los enrutadores, por defecto, no lo realizan, a excepción de que uno escriba este comando o cree las políticas. Entonces, le estoy diciendo a este enrutador, no pedidas políticas de EBGP, ¿no? Fíjense que es IBGP cuando se habla entre dos sistemas autónomos. Ahora bien, vamos a hablar ya del, del RFC. Este equipo, vamos a que lo veamos bien, eh, tiene dos interfaces. Estoy en R1. Tiene la interfaz ENP0S3 hacia la parte superior, por ponerle un término, y ENP0S8. Me interesa que hable BGP, obviamente, hacia la parte de arriba, ¿okay? hacia la ENP0S3. entonces Le voy a decir, Neighbor ENP0S3 Interface. ¿Y qué tipo de sistemas autónomos estoy viendo yo por esa interfaz? Estoy viendo sistemas autónomos diferentes al mío. Ok, voy a hablar EBGP. Rápidamente, una comparación de lo que hemos hecho tradicionalmente. Nosotros siempre le hemos colocado neighbor y aquí hemos colocado una dirección IP. IPv4 o IPv6. Ok, bueno, uno puede crear un peer group, etcétera, ¿es cierto? Pero bueno, generalmente lo hacemos de esta manera. Y le decíamos neighbor, tal dirección IP. Remote AS, tal sistema autónomo. Ahorita no lo vamos a hacer de esa manera, sino le decimos neighbor, interface, interface, remote AS, external. ¿Ok? Eso ya por aquí, este equipo va a empezar a, en, a anunciarse con RAs y a recibir los RAs que están por allí. ¿Ok? Y le vamos a decir, address family, IPv4, unicas. Le estamos diciendo el AFI de los paquetes en esta sesión BGP que auto vas a descubrir y generar en esta interfaz pertenecen a este AFI con este SAFI. Okay, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y le vamos a decir lo activamos. Okay. Y vamos también, porque él tiene direccionamiento IPv4, me interesa que, de, que redistribuya las connected en este caso ¿Okay? importantísimo redistribuir muchísimas veces es muy negativo hay que hacerlo con mucho cuidado no vayan a decir, ah pero es que el CNIC me lo recomendó no, no estamos diciendo que redistribuir connected quizás es el más saludable que existe pero aún así lo pudimos haber hecho con comando network lo pudimos haber hecho de muchas maneras de redistribuir puedo tener quizás un router interno donde la prenda, pero eso son otras cosas entonces, en este caso, me interesa que redistribuya qué? Las direcciones IP conectadas dentro de IPv4. Es decir, que me redistribuya la 10.1.1.0 barra 24. ¿Me la va a redistribuir dentro de qué? Dentro del proceso BGP 65001 y particularmente dentro del Address Family IPv4 Unicast. Ok. Con esto hicimos Router 1. Vamos a hacer Router 2. Una vez más, preguntas, levanten la mano. Con todo el gusto del mundo, ¿no? Este, sin, no, hay, no hay pregunta que sea mala. Vamos a Router 2. En Router 2 sabemos que tiene dos interfaces. Entonces vamos a hacerlo un poquitico más rápido. Entramos en modo Configure Terminal. Entramos en el router BGP 65002. Porque es el router 2. Una vez más, necesito decirle que su router ID es 2222. Le vamos a decir no EBGP. Requires policy. Y le voy a decir que por favor, ahora va a tener vecinos en la ENP0S3. externos. En este caso estamos poniendo externos, ¿no? Pueden ser eh, internos también. Si uno lee el libro, con esto lo que uno puede es automatizar BGP dentro de un datacenter de una manera rapidísima. ¿Ok? Porque esto es totalmente automático, no es que tenga que tener un script, que es una de las maneras que muchos datacenter utilizan, que se tienen que conectar los equipos, quizás dura un ratito más en levantarse, sino esto es bastante, bastante rápido. ¿Qué le estoy diciendo a este router, a este enrutador? levanta un proceso BGP 65002, tu router ID es 2.2.2.2, no requiere políticas cuando hables EBGP y habla el RFC 5549 en estas dos interfaces. Muy brevemente, las dos interfaces serían esta hacia R1 y esta hacia R2. Esto perfectamente puede estar conectado a un switch y pueden haber 10 dispositivos allí. Eso no tiene absolutamente nada de malo, es perfectamente válido. Entonces, y le vamos a decir, dentro del address family, IPv4 y Unicast, activa estos dos vecinos. Okay. Bueno, creo que si hay, otra, hay alguna pregunta, me detiene. Vamos a hacerla ahora también en router 3. s ocho, ¿vale? s ocho. perdón, aquí me faltó NP0, S8. Eh, de manera muy breve, esto es básicamente más de forma que de fondo, es lo mismo eh, utilizando el, el, el vendor que ustedes utilicen. Básicamente, en este caso, en FRR, y hay un Mendor muy famoso que utiliza prácticamente el mismo CLI. Tenemos, definimos el proceso BGP y básicamente la manera como funciona aquí es que uno declara el vecino, ¿ok? Declara y después lo activamos donde uno desee que funcione, ¿ok? Me interesa que vean esa diferenciación que existe entre declarar el vecino, es decir, al router existe este vecino y después lo activamos en el address family que nos interese. En este caso estamos hablando de IPv4 y Unicast, puede haber sido IPv6, puede haber sido Multicast, pudieron, pudieron haber sido VPNs VPDNs, un montón de cosas más, donde uno lo pudo, si tengo BRFs, yo puedo levantarlo dentro de las BRFs que yo tenga dentro de mi equipo. En este caso lo estamos hablando particularmente dentro de IPv4 y eh, Unicast. Habiendo hecho esto, vamos a ver, ah, y el, el, el, el conecta en este router. Okay. ¿Por qué? Si yo le digo CHOIP route, ¿ok? ¿cómo uno sabe quizás cuál es el impacto que va a tener el comando de redistribute connected? ¿ok? Yo puedo revisar en mi tabla de enrutamiento cuáles están, en este caso con la letra C, que son las connected. Si buscamos la leyenda, me dice que la C viene a connected. Entonces, cuando yo le digo dentro del proceso BGP, dentro del address family, Redistribute Connected, ¿qué es lo que va a redistribuir? Esto que está aquí. Todas las líneas hubiesen tenido la sede Connected. ¿Okay? ¿Okay? Y le puedo decir el apellido, show IP route Connected. Esto es básicamente el impacto que está teniendo el comando de Redistribute Connected. En este momento, si vengo yo mañana le pongo otra interfaz, eh, va a estar Connected también. Si yo agarro y pongo una dirección IP secundaria dentro de la interfaz, esa también va a estar Connected y la va a redistribuir. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno redistribuye lo que vayamos a redistribuir, ¿ok? Y sobre todo, por favor, no de redistribuyan BGP en su protocolo interno, OSPF, IRP, AYES, lo que tengan, y tampoco lo contrario, ¿ok? No vayan a redistribuir OSPF dentro de BGP, nunca, ¿ok? Y si lo hicieron, no me lo cuenten, por favor. Ok. Vamos a ver qué ha pasado por detrás. Que si yo veo el ip Route Connect, el ip Route normal, estoy en router 3. Miren qué bonito lo que ya, ya, ya estamos viendo, algo interesantísimo. Yo tengo un prefijo que fue aprendido por BGP. ¿Ok? Se nota que aparece la B de BGP con su asterisco de preferred, de que preferirse por ahí. ¿Cuál es el prefijo que aprendió? La 10.1.1.0 barra 24. Obviamente, de dónde está saliendo este equipo, perdón, de dónde está saliendo ese prefijo, sale de este señor que está aquí. ¿Ok? Él se lo anunció a este y él se lo anunció a este. Si vemos un poquito más, perdón, estoy en este equipo, estoy en el 3. Bueno, la distancia administrativa de EBGP es de 20. Fíjense lo que me dice. Vía una dirección link local. ¿Ok? Qué bonito, ¿no? Este, yo forcé las macadres de los equipos, por eso entonces aquí es rapidito identificar que esto viene de router 2, ¿ok? Porque termina en 2, 2, 2, 2 la máquina. En este caso, la dirección Link Local. Este, la interfaz que lo está aprendiendo, wait, hace cuánto tiempo lo aprendió, hace 2 minutos 55, etc. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver en router 1, rápidamente, obviamente. Deberíamos ver lo mismo, pero a la inversa. Show IPBGP. Bueno, show IP router. Este, me está diciendo una vez más que tengo, que aprendió, en este caso, la 10.3.3.0, la distancia administrativa, una dirección link local, a través de la interfaz tal, etcétera, etcétera. porque estamos viendo. La sesión BGP, Ya, voy a ampliar esto un poquitico. La sesión BGP este, me dice que el vecino, fíjense que no aparece una dirección IP, sino aparece la interfaz. Fue básicamente lo que escribimos dentro del proceso. Versión 4, 65.000. Estamos hablando contra quién? Contra la 65002. ¿Ok? Si yo tuviese más vecinos, en esta interfaz me aparecerían todos los vecinos: mensajes recibidos, mensajes enviados, table version, in queue, out queue. Tiempo abajo, prefijos recibidos, uno. Él está recibiendo un prefijo. A mí me encanta FRR en este sentido porque rápidamente uno ve también los prefijos enviados por aquí, ¿no? Y tenemos los prefijos enviados. Dos vecinos, dos prefijos enviados. Obviamente, el que él recibe también lo anuncia. Que Router 2 después no lo aprenda es otra historia, ¿no? Pero también serviría. Ok, vamos a ver un par de cositas más. Eh Vamos a ver si el pin respondió. Ok, fíjense que ya está respondiendo el pin desde hace rato. Ok. Pin a la 10332, que es el PC que está aquí. tres creo que es. Okay. Aquí vemos, sé que quizá no se ve tan bonito, pero aquí vemos que el IP, vamos a poner el menos n también. Okay. Aquí vemos que la 10.1.1.2 le está haciendo pin a la 10.3.3.2, okay. le está haciendo pin a él. Está clarito. Y funciona perfectamente. Ese paquete obviamente está yendo a través de todo esto. Lo bonito de esto es que no hay túneles, no hay ni siquiera traducción, que tanto lo vendimos el día de hoy, <ríe> Pero, este, y funciona muy bien, es rápido. Y, y básicamente, ¿cuál es el truquito que se está tomando aquí? El enrutamiento, si uno se pone bien al detalle, a la final se hace siempre por la macadres del equipo. Entonces, básicamente lo que va a hacer R, R1, cuando se quiere mandar paquete R2, es que le va a escribir el paquete pero la magadera de destino, si el paquete viene de 1 a R2, la magadera de destino va a ser este señor. Este señor va a poder tomarlo y enrutarlo correctamente. Es como un pequeño truco que exista. Vamos a hacer una cosita para ver lo de las capacidades y eso. Vamos, por ejemplo, vamos a detener el ping. Para, ok, pero ya está detenido. Ok, vamos a detener el pin. Me voy a poner un momentico en R2 y vamos a reiniciar las sesiones BGP. Estoy en R2, y vamos a hacerle clear, Vp Ok, me voy al Wirechart, voy a levantar, perdón, me voy a GNS3, voy a levantar el Wirechart dentro de GNS3. Y voy a reiniciar la sesión BGP. Bien, ahí la reiniciamos. Y vamos a ver qué pasó por detrás. Okay. Este notification debe ser el reset de, de, de mi parte. no cuando un, Generalmente cuando uno recibe un notification, algo malo está ocurriendo. no okay, Los keep alive. Básicamente estos dos paquetes están aquí porque el wire empezó antes de que yo levantará la interfaz gráfica del wirechart. Entonces ya había capturado un poquitico. Pero lo que me interesa son estos mensajes open. Si vemos, fíjense que este es el router 2, lo, lo reconocemos por, los últimos, por el último nivel que está en esta dirección link local, van hacia el 1. Vamos a ver qué dice el paquete BGP. Abre y lo completo. Okay. Eh, bueno, primero, a nivel de, de capa 2, va a ser de link local a link local. Si lo llegamos a revisar. Las magadres eh, van a ser las macadres de los equipos. Las podemos revisar también. Bueno, vamos a revisarlas por, por no dejar. Este, BGP, me está diciendo que este es el mensaje Open, versión 4. Mi sistema autónomo es 65.002. Hold down timer. Option, ajá, esto este, esto me interesa. Esto hay que verlo en el mensaje obligatoriamente open. ¿Qué tiene aquí? El, el, el, ¿Qué estamos viendo aquí? Las capacidades que yo mencioné al comienzo se están conversando en este momento. Si vemos la primera, okay, por agarrar cualquiera, vamos a ver que se llama, esta es la capacidad de multiprotocol eh, multi extension. Okay? Básicamente esto es MPBGP. ¿Qué más tenemos? La segunda tenemos la fortuna, esta es particularmente la que estamos buscando, este, la Extended Next Hope Encoding. Aquí no es que estén hablando todavía el Extended Next Hope Encoding ni nada. Esto es un enrutador, en este caso, Router 2, diciéndole a Router 1, mira, yo soy capaz de hablar Extended Next Hope, next hope Encoding. El mensaje Open, que le dé R1, R2, le tiene que decir, yo también puedo hablarlo. Y bueno, y fíjense que hay un montón de, de capacidades más. Podemos abrir alguna otra, Router Refresh. Uh, refresh, enhanced refresh capability. capability, soporte de 4 octetos, okay. los de 32 bytes y muchos más. Fíjense que este es el BGP identifier 2222, que básicamente es el que escribimos en el En el router ahí dentro del proceso 2. A nivel de TCP, bueno, a nivel de TCP, todos sabemos eh, tcp eh, BGP funciona como si fuera, no, como si fuera, es un servicio más, es casi como si fuera un servidor web, un servidor de correo está escuchando en el puerto TCP 179 por conexiones entrantes. Este, aquí seguramente aquí lo vemos que Source Port eh, 47740 y el Destination Port 179. Este es el que está iniciando la conexión. Y si lo vemos tiene sentido porque fue el primer paquete Open que vimos dentro de BGP vino de él. Y bueno, aquí hay mucho más. Y todo, todos los conceptos de TCP estarían por aquí. Si hay alguna pregunta con mucho gusto. Okay. Y vamos a ver rápidamente, ya vimos casi todo, pero vamos a ver la respuesta del de router. Del router 1. Vamos directamente a la parte BGP. Eh, BGP Identifier 111, versión 4. Su sistema autónomo es 65001. Es mensaje de tipo open. Y bueno, aquí están la, las capacidades que él maneja también. ¿Ok? Y bueno afortunadamente, claro, obviamente por el demo lo hicimos de esa manera este, los dos son capaces de manejar esta opción nueva ahora ya casi finalizando vamos a revisar algún mensaje de update me interesa, vamos a ver si se capturaron notification, keep alive el update, aquí hay este es el router 1 diciéndole a Router 2. Vamos a ver qué tiene el mensaje de update. Esta vez es un poquito más complicado de leer. Aquí están las AFI que mencionamos. La AFI de IPv4 es 1 y las AFI únicas corresponde a 1. Por eso también me detuve para que lo, lo veamos bien. no este, aquí vemos el prefijo que se está anunciando, el 10.1.1.0 barra 24, y por eso también me detuve a que cuando describimos el título del RFC, fíjense que es Network Layer Reachability Information, NLRI, entonces por eso, fíjense que dice perfectamente 10.1.1.0 barra 24, que obviamente es el prefijo que, que está anunciando este equipo. Ok, Ahí tiene, aquí tiene que haber mucha más información, vamos a ver que aparece el origin, bueno, esto es uno de los atributos también de BGP, está el ASPAF. obviamente, está, el origen es el mismo 65.001, 65 y qué más hay por aquí, bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí, lo que quería era que vieran que, cómo se anunciaba, y me detuve a explicar el AFI y el SAFI por esto mismo. Y vamos a ver el 2 al router 1. ¿Okay? Algo interesante que tienen los paquetes update de BGP. Claro, a veces uno lo ve como update, como que si siempre fueran a dar información, ¿no? Ok, loco, uno asume, ¿no? Pero, y, y ni siquiera es como si fueran a usar información, sino como si fueran a agregar rutas. Algo importante es que el update también puede llevar un withdraw, ¿okay? Puede llevar un retiro de la red. Si yo conozco la red ahorita 10.1.1.0 24 y se la anuncio a él y el día de mañana la desconozco por la razón que sea, yo le puedo decir a él, ya yo no la conozco. ¿no? Okay. Entonces en un paquete update pueden ir a agregar prefijos, como son estos casos que estamos viendo. Ahorita no tenemos ninguno de ningún retiro, pero quería aclararlo que, bueno, que eventualmente se pueden ver. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que le está anunciando router 2 a router 1. Lo que estoy buscando es si tenemos suerte y debe ser este. El, un anuncio, no, este no es hecho, de router 2, de router 2 de, de a router 1. Okay, vamos a, a un segundito, vamos a si está. aquí aparece. Aquí vemos que está la 10.3.3.0 barra 24, fue anunciado una vez más de router 2 a router 1, podemos ver en el ispaf que se ve perfectamente, tenemos como el origen, el sistema autónomo origen es 65.003, después viene el 65.002, y obviamente cuando el 65.001 lo aprenda, lo agregará a su tabla de BGP, o si lo tiene que renunciar, lo hará perfectamente. OK. Pero bueno, lo que quería es que, que vieran esto. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a hacer un pequeño trace route. Nada más. Creo que es lo que nos falta. Y déjame ver si está instalado aquí, que no estoy seguro. Bueno, y aquí vemos básicamente el resultado de un trace que estamos haciendo aquí de el PC1, estamos haciendo un trace aquí en, al PC2. Obviamente la parte interior de la red no me la va a poder mostrar porque, bueno, se encuentra en IPv6, estamos... perfecto. Eh, bueno. Es básicamente casi como si fuese un túnel, porque en el túnel tampoco yo veo los equipos del medio. Esto básicamente vendría a ser un caso similar. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, ya antes de... Finalizar, no sé, vamos a hacer como, como a veces llaman un open mic. Open mic de, si, si alguien quiere compartir, no sé, qué, algún plan de, de despliegue que tengan en, en los próximos meses, si creen que esto les ayudó o no les ayudó, si hay algún valiente que quiera conversar sobre algunos planes de, de IPVC en su red. Nadie tiene planes de... Eso. eso es lo que creo yo. Ya todos implementaron 100% en su red todos aquí. Bueno. Micrófono al amigo, si ¿sí se lo pueden activar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Pugauco, soy de la Cámara Argentina de Internet. Y me quedé eh, con una pregunta de la primera presentación que era en la mañana de NAT64. Eh, ¿Cómo se maneja en un esquema de NAT64 los pedidos de conexiones entrantes a una red IPv6? O sea, por ejemplo, apertura de puertos y ese tipo de cosas. o sea por lo que entendí, obviamente, eh, mediante el uso de DNS 64, eh, yo puedo resolver dominios de IPv4, que luego son trasladados de IPv6 a IPv4. Pero si yo quiero originar conexiones entrantes hacia la red, ¿cómo se maneja eso? Vale, gracias por la pregunta. Y voy a aprovechar eso que tú mencionas. Ojo, cuando uno pregunta, que si tienen alguna pregunta, puede ser de cualquier momento del día. Okay, desde que llegamos... A ver, quizás después, no, en el break se me ocurrió una pregunta. En el almuerzo, bien recibidas. Mira, este, bueno la parte de conexiones entrantes la puedes manejar con, con el NAT64 sin ningún tipo de inconveniente. Es importante que destacarte que el DNS64 en ese caso no tendría un rol tan importante, por no decir que no tendría ningún rol importante. Y vamos a correrlo en frío. porque Tú tienes tu data center, digamos, de este lado. Tú te, quieres a alguien que cuando llegue hasta acá pueda abrir en tu data center el servidor que tengas allí configurado. Esa parte del DNS, ya sea un DNS autoritativo normal, lo vas a dejar sin tocar ahí no hay traducción de ningún tipo, o al menos desde tu perspectiva. Si el, la persona que va a entrar a tu red se le tradujo, eso para ti es completamente transparente. Entonces, lo que tú tienes que estar pendiente es que en el NAT64, el mapeo de la dirección que tú quieras, que se vea de manera externa, que seguramente va a ser la que te va a resolver el DNS, coincida con la que tú vas a tener de este lado, de, de tu data center eso básicamente sería todo ahora mismo te he dicho esto, hablando ya particularmente de data center, con NAT64 lo puedes hacer te va a funcionar y va a funcionar perfectamente lo puedes hacer con Taiga y te va a funcionar perfectamente pero si quieres dejarlo más perfecto todavía te recomiendo que lo hagas con el CIDC que mencionó Wesley como, mi segunda, como, como la segunda parte de la, del curso de hoy este, CIDC te va a dar las ventajas de que es stateless que yo puedo implementar NAT64 ¿verdad? Pero si deseas, siempre va a ser stateless, lo que te va a repercutir en un mejor performance eh, y, y es la manera más prolija de lograr el resultado que estás buscando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí viene RFC al rescate. Siempre. Bueno, eh, muchísimas gracias por la presentación, la verdad muy útil. Yo soy Nery Machado de LocalNet Paraguay. Y efectivamente estamos en planes serios de eh, empezar a... Bueno, primeramente, la, la primera parte de nuestro plan es eh, publicar IPv6 hacia nuestro, hacia nuestro proveedor por BGP. Estamos en ese paso apenas. Y mi pregunta es, eh, no sé, a mí por lo, yo por lo menos tengo la duda, me parece un poco básico, pero la respuesta me va a servir muchísimo. Eh, esto Estos es laboratorios que estamos haciendo, el TAIGA, y esto no es para una implementación real. O sea, yo tengo que ver un vendor que me soporte X64XLAT eh, eh, o algo así, ¿verdad? Bueno, vamos a, a dividir el primer comentario, que no fue pregunta, pero me voy a apoyar en él. Eh, siempre queda el primer paso, ¿no? Y, y, y en, en realizar el anuncio de la red, que algo que se ve chico, es algo sumamente importante. De hecho, nosotros manejamos estadísticas internas, pero internas que están publicadas en, en un sitio que se llama Open Data de la CNIC. Eh, opendata.laps.lacnic.net en ese sitio nosotros tenemos estadísticas de los prefijos que nosotros estamos asignando eh, a, nos, a, a los miembros del ACNI que hacen las solicitudes de prefijos IPv6 y los que se ven después posteriormente en la tabla de enrutamiento global ¿no? ¿ok? en lo que se llama la DFZ la default free sum he dicho esto lastimosamente hay un gap entre los prefijos que nosotros asignamos a los miembros y después lo que posteriormente se ve en la tabla de enrutamiento. Y un gap grande. Te voy a decir un número, puedo estar equivocado, pero supera el 40%. ¿Ok? Es un número sumamente grande. Nosotros, y con esto, por si acaso no has hecho la, el anuncio a tus proveedores de Internet, nosotros en la CNIC desde hace quizás tres años, cuatro años máximo, le hemos puesto un poquito más de corazón a dar cursos para realizar ese anuncio y quizás si hacemos una presentación, conversamos al respecto como probablemente a motivar, a incentivar a que las personas que tengan los prefijos IPv6 que den el primer paso a realizar el anuncio a sus proveedores. Es algo que hemos hecho mucho, si necesitas material, tenemos al respecto. ¿Okay? En el supuesto que, que se te enrede o algo por el estilo, podemos intentar conversar y si podemos, intentamos dar una mano. Ahora, la segunda parte de tu pregunta: que si lo que estamos haciendo nosotros, los laboratorios, que si son en la vida real, si son. Todo esto que hemos hecho aquí te funciona completamente en la vida real. Si tú quieres poner Taiga en tu red, te va a funcionar. Lo que quieres poner en una red de producción, te va a funcionar. Jules, que, con el que trabajó Wesley, de hecho, voy hasta molestarme. Voy a pedirle al señor Jorge Cano si me apoyas en el micrófono diciendo un poquito, ahí, si, te, si no te importa de la, ¿Dónde has visto tú que han implementado Joule o dónde no lo has visto? Porque de verdad, que lo estoy usando el planeta completo. Sí, bueno, uh, lo que nosotros vimos cuando empezamos a implementar Joule eh, hace ya varios años es que fue muy bien, fue muy bien recibido por la comunidad eh, a nivel global, no solamente Latinoamérica, sino Estados Unidos, Asia, Europa. Eh, recibíamos comentarios muy, muy positivos de él. Eh, en cuanto a performance, en cuanto a estabilidad, eh, nunca recibimos ningún uh, problema crítico. Eh, por lo general, los comentarios que recibíamos era, ¿sabes qué? Lo instalé, lo puse en producción. Funciona, simplemente funciona. No hemos tenido ningún problema con él y tenemos ya varios eh, meses corriendo con él y, y sin ningún detalle. Eh, desafortunadamente no tengo por ahí uh, en la punta de, de la lengua... Eh, personas o lugares donde están instalados, porque muchas veces no se comparte eso. Simplemente nos compartían eh, experiencia que tenía, pero no tanto en dónde, cómo ni qué tantas máquinas. Eh, por ahí en el chat, en la sesión anterior, publiqué la liga de, comentaba Jordi ese momento, de la experiencia de Henry Godoy en la Universidad de Campiñas. Eh, es un video muy, muy interesante de una persona que platica. Eh, todos los pasos que él siguió para hacer la instalación, de cómo su, hizo su planeación, cómo hizo sus primeras pruebas, cuál experiencia ha tenido en producción con, con Jule en particular, y que ha sido muy buena. De hecho, él creó eh, dashboards para monitoreo y ese tipo de cuestiones, y que ha, le ha dado muy buen resultado. Él tiene implementado una 64 con Jule en particular, uh, pero quería llegar hasta llegar a 464 XLAT. Por ahí con otra implementación en, en la Universidad de Hawái, eh, Estados Unidos, ellos realizaban la implementación eh, utilizando Joule y utilizando Cisco para tener redundancia con diferentes software. Eh, la implementación, lo que ellos nos comentaban es que los dos funcionan muy bien, que incluso pudieran tener solamente Joule, pero pusieron el Cisco porque ya lo tenían comprado y ya lo tenían ahí. Eh, este, para instalar y, y tienen los dos y funcionan los dos sin problema. Si tienes por ahí algún miedo con, bueno, es que es código abierto y no estoy muy seguro y confío más en un vendor, puedes incluso buscar un, un esquema similar en que tenga los dos corriendo en paralelo y uno se respalda con el otro. No tienes un problema con uno, el otro va a seguir funcionando. Este, por ahí también recibimos comentarios de de, de personas con, a nivel universitario que empezaban a hacer pruebas como estudiantes o como parte de tesis o como parte de maestrías que también no tuvieron ningún, ningún tipo de problema eh, bueno, nomás para decir con una nota, ya hace por ahí de unos dos años tres años que no estoy involucrado en el proyecto pero las personas que trabajaron en él son personas muy muy capaces, son personas con una gran calidad este, de trabajo que realizan una gran cantidad, calidad de código este entonces creo que es un gran producto. Obviamente si le preguntas a Bill Gates te va a decir que Windows es el mejor sistema operativo del mundo. Entonces lo que yo te invitaría es descárgalo, pruébalo, juega con él este, y, y date cuenta si te sirve o no te sirve. Yo la verdad creo que es un gran producto y es un gran ejemplo eh, de código abierto de la región. Que No somos una región que normalmente hace eso. Este, pero creo que es un gran ejemplo de lo que podemos producir como región. De hecho, eh, ya hablando al micrófono al respecto, también es una invitación a todos. No, no porque estamos en una región que normalmente no hacemos este tipo de cuestiones, ¿por qué no empezar a hacerlas? ¿Y ¿Por qué no empezar a utilizarlas? Entonces, eh, creo que lo que te puedo recomendar es descárgalo, úsalo. Es completamente libre de uso y de pruebas. Puedes instalarlo en producción sin ningún costo, sin ningún problema. Este, y si tienes algún problema digo puedes contactar a, la, a los desarrolladores y, y buscarán solucionarte el problema lo, lo mejor posible muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad me sirve muchísimo este tipo de comentarios y experiencias eh, la verdad que mi miedo no es tanto al, al software al contrario me, me encanta porque es mucho más flexible yo vengo más de ese mundo ¿verdad? pero estamos hablando verdad de, de no sé de un Power Age o de un Proliant que tenga por ahí y eh, instalarle esto y ponerlo a trabajar, ¿verdad? Bueno, S super bien. ya vamos a empezar seguramente ese proceso y vamos a estar comunicando a ver cómo, cómo, cómo nos va. Muchísimas no. gracias, la verdad, es muy útil. Y una vez más, lo del software a mí o sea, me parece incluso muy bien, ¿verdad? En, en, en el pasado incluso hemos hecho laboratorio nada más con eh, herramientas como cuaga, Zebra, pero sí, era para laboratorios, ¿verdad? No. No, no pensamos en su momento pasar a la producción, tampoco teníamos un escenario donde ponerlo en producción, hoy sí lo tenemos, y bueno, es una opción esta para que seguramente la vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias también. Vale. El, bueno, el gracias F... Jorge. Eh, como comentario, si ya trabajaste con cuaga con CEBRA, FRR es exactamente lo mismo, el corazón de esto es CEBRA por detrás. Es más el... sí, y De hecho, el FRR que está estuvo presentando Alejandro ahí, hay un montón de escenarios de vida real de ISPs que usan con 8, 10, 12, 15 GB de tráfico, sin novedades, sin ningún problema. Es solamente saber elegir el hardware, la interfaz de red, eso es muy importante, no vamos a meter ahí interfaces de red, porquería, Intel, Chelsea o Melanox, cosa buena, y ahí te vas solamente a divertirse con el tráfico pasante. Mira, mira el core que está por detrás del FRR en la pantalla. Uh, Jordi Palet, eh, para que no sea Jorge el que, el que habla bien de, de Jul, eh, yo puedo confirmar que tenemos probablemente en torno a 50 casos de éxito de despliegue de Jul en producción. Lo que pasa es que es lo que comenta Jorge, que muchas veces no puedes divulgar esa información. O sea que perfectamente es válido para estar en producción yo puedo decir que además en algunos clientes nos han exigido hacer comparativas eh, Juniper, Cisco, Huawei, Joule y bueno, el resultado es que se ha quedado Joule. Qué bueno y gracias por ese comentario, Jordi. Hace, hace ratito cuando yo mencioné que mira, yo, yo dije algo como si utilizamos Taiga va a funcionar perfecto, pero si quieres que funcione más perfecto usen Joule. Básicamente es que Joule va a correr dentro del kernel de Linux. ¿okay? Este Taiga corre en user space. Entonces hay una gran diferencia de performance, sobre todo en casos ya de, de producción grande, que la gente esté muy atenta que cualquier milisegundo puede valer. ¿Algún comentario más? Un valiente más que se arriesgue, que quiera decir algo dudas Bueno, señores, de verdad que no los vamos a retener más, sabemos que ha sido un día largo. Yo había mencionado en la mañana que quería felicitar a las intérpretes por el enorme trabajo que realizan traduciendo ese montón de locuras que hemos mencionado durante varias horas. Así que un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, Los esperamos en el cóctel. Bien, muchísimas gracias, Wesley, Ale. Siempre es un placer poder escucharlos y recibir tutoriales como ese el día de hoy.